Buenas noches, mi nombre es Edgar Fernández, hoy voy a ser su anfitrión. Quiero darles la bienvenida a esta sesión y quiero agradecerles su asistencia y estar viendo este tema el día de hoy que se llama Estimación en Proyectos Ágiles. Esta es una pregunta que me han hecho varias veces y para responderla, pues, hay que tener entendimiento y hay que tener algunas cuestiones por allí que vamos a cubrir. El día de hoy, en esta sesión, les voy a hablar y vamos a discutir lo siguiente. Primero, vamos a establecer un background y hacer un, un entendimiento de qué es eso de la agilidad en el desarrollo software o qué entendemos como desarrollo de software ágil. Y también desmitificar algo que... Por la razón que me hacen la pregunta y en otras cosas que he escuchado también que me dicen es que en agilidad no se puede hacer estimación de proyectos. Sin embargo, como les mostraré y les hablaré el día de hoy, la estimación tiene un rol o es una actividad con un rol muy importante dentro del desarrollo ágil y quiero hablarles el día de hoy por qué. La sesión constará en que les haré la presentación durante algunos minutos y al final vamos a abrir una, un espacio para hacer preguntas, para compartir recursos o para discutir un poco de lo que vemos aquí. Entonces, vamos a continuar de esa, de esa forma y al final nos escuchamos y nos vemos. Comenzando entonces con una definición. Primero, para entender la agilidad, pues tenemos que entender la agilidad. Esto se lo estoy pirateando a el señor Feynman cuando hablaba de la física cuántica, que decía es que muchas personas no entienden la física cuántica. Eh, para definir la física cuántica, primero hay que definir la física cuántica. Y también me he dado cuenta en mi experiencia platicando con las personas que la agilidad es un concepto que al, muchos manejan, pero no todos tienen claro. ¿Qué he escuchado de la agilidad o qué me han dicho que es la agilidad? Primero, algunos dicen, agilidad es usar un método ágil. Es decir, equipos que cuando adoptan uh, eh, Scrum, cuando adoptan Kanban, cuando ado adoptan Extreme Programming, cuando adoptan Lean, cuando adoptan Safe, o cuando tienen alguna persona que tomó algún curso de esas, de esas prácticas, dicen, ya estamos haciendo agilidad o estamos utilizando la agilidad. Algunos también creen que la agilidad es buscar o tener una certificación. Voy a hacer el curso de Scrum Master, voy a hacer el curso de certificación de Product Owner, voy a hacer el curso de certificación en agilidad especializada o voy a tener ese papelito, que son eh, papelitos que te dan generalmente en cursos que duran entre dos y siete días. Es decir, que certifican que sabes lo que dice el curso, pero de saberlo al curso a, a poderlo aplicar, hay un tramo de diferencia. Algunos otros creen que están trabajando de forma ágil porque realizan el trabajo en Sprints. Es decir, se dan periodos de dos a cuatro semanas donde planifican el trabajo y al final de las cuatro semanas ven qué hicieron para continuar. Es decir, cuando han estado dividiendo el trabajo en pequeños lapsos que llaman sprints, no importa si hacen tres sprints de requerimientos, cuatro de diseño, cinco de implementación, siete de pruebas y dos de, de implementación. Están siendo ágiles o dicen que están haciendo agilidad porque lo dividieron en sprints. Algunos otros creen que están trabajando con agilidad porque tienen juntas de equipo diarias. Es decir, se reúnen todos los días con el fin de discutir cómo va el proyecto o a veces hacen juntas kilométricas respecto a qué es lo que deberían de estar haciendo o se ponen a resolver problemas. Pero como lo hacen diario dicen, estamos eh, trabajando con agilidad. Algunos otros creen que la agilidad consiste en desechar todas las actividades que tienen que ver con ingeniería de software, como el diseño, como los requerimientos, como la validación, y dedicarnos a programar. Programar, programar, programar, mostrar lo que hemos programado y seguir programando sobre ello. Que todo lo demás va a ser cubierto básicamente con escribir código. Y para los que han dirigido algún proyecto, tiene, son dueños de su empresa, empresa y tienen que conseguir clientes, probablemente también han escuchado esto. Particularmente muchos que consumen software y que contratan desarrollo de software, creen que ágil significa que lo vas a desarrollar más rápido. Es que vengo contigo porque escuché que tú eres ágil y los demás me prometen un calendario de seis meses, entonces creo que tú lo puedes hacer más rápido. Y a veces hasta te dicen, creo que tú lo puedes hacer en tres meses. Estas son algunas de las creencias alrededor del desarrollo ágil que me ha tocado escuchar o que algunas personas me han compartido. Y pues esto, por separado o juntándolo completamente, no es la agilidad. O un desarrollo, El desarrollo ágil no está basado en seguir algunas de las prácticas que te dice algún método o seguir algunas de las prácticas que escuchaste y dijiste, creo que estas serían adecuadas para mi equipo. Una definición de agilidad, o mejor dicho, la definición de agilidad que se van a encontrar en el manifiesto ágil, en los libros y platicando con las personas que definieron esto, es así. Agilidad es entregar valor al cliente en el menor tiempo posible. Así es. Esto es en, en esta frase se resume el desarrollo ágil. Valor en el menor tiempo posible. Y aquí es donde empezamos a desmitificar un poco lo de que en agilidad no hacemos estimación. Porque hablar de menor tiempo posible nos hace hacernos esta pregunta. ¿Y cuánto tiempo es el menor posible? Ok, empecemos a desmenuzar esta pregunta. Cuando nos encontramos los equipos o cuando nos encontramos los ingenieros de software con los usuarios, hay una disparidad en el vocabulario. Hay un entendimiento diferente de lo que es el trabajo y lo que es la necesidad no se establece inmediatamente ese puente de entendimiento. ¿Por qué? Nosotros podemos llegar a presentarnos como equipo de desarrollo ágil o como organización ágil y entendemos muy bien de qué estamos hablando allí o creemos que entendemos muy bien. Pero los clientes siempre tienen estas preguntas. ¿Cuánto me va a costar y cuándo lo voy a tener? Un cliente o un usuario de software quiere conocer eso. Nosotros habitualmente le decimos, es que en el marco ágil no hay una fecha final, el trabajo va a estar listo cuando esté listo y si hay cambios, nosotros vamos a estar integrando los cambios, como que si el software fuese un producto que nunca se termina. Pues sí, en verdad, eso nosotros podemos decir como eh, desarrollo ágil, pero el cliente te va a decir, ese, sí, pero ¿cuánto va a costar eso?, y cuándo va a estar listo en otro escenario que también eh, debemos de despejar cuando hablamos de desarrollo ágil el cliente nos presentamos como como tales vamos a trabajar en un marco ágil donde iremos construyendo el producto poco a poco incluso podemos hablar de que va a haber iteraciones de que vamos a ver demostraciones cada cierto tiempo de que vamos a estar haciendo un trabajo siguiendo el principio de agilidad sin embargo, tu usuario y tu cliente necesita saber cuándo vas a terminar. Y entiende esta parte de cuándo vas a terminar como esta segunda pregunta. ¿Cuándo voy a ser capaz de usar lo que me estás demostrando? Es decir, ¿cuándo lo voy a tener en mis, ma en mis manos y lo voy a poder emplear para las necesidades que tengo? Para los usuarios está muy bien, Ok. Haz todos los sprints, lo, lo que sea que eso signifique, que, que tú quieras. Hazme todas las demostraciones que quieras. Haz toda la parafernalia que has estado eh, diciéndome de este lado. Sin embargo, yo necesito saber una cosa. ¿Cuándo voy a poder usar esa cosa que me has estado prometiendo, de la que me has estado hablando, en la que has estado construyendo? Es decir, ¿cuándo voy a recibir el valor por lo que estoy invirtiendo tiempo y recursos en todo proyecto en todo trabajo hay dos cosas que siempre son limitadas el tiempo y el presupuesto no tenemos todo el tiempo que deseamos para de desarrollar y los clientes o los patrocinadores de software tampoco tienen todo el presupuesto que uno pudiese desear de entrada aunque nosotros propongamos una forma de trabajo ágil que vaya este, entregando periódicamente eh, valor o un producto potencialmente consumible en ciertos periodos, de cualquier manera el cliente necesita saber cuánto presupuesto debe de reservar, al menos para la parte inicial. Llegar con esa incertidumbre de decir, bueno, pues sí, vas a estar trabajando de esa manera. ¿Pero cuánto tiempo necesito aguantar con presupuesto para que yo pueda ver los primeros resultados? O al menos para poder arrancar este proyecto. Y pues también, ¿cuánto tiempo va a requerir eso? No puedo estar esperando como cliente indefinidamente hasta que podamos tener una versión útil, una versión que sea usable, una versión que me esté dando valor. Y tampoco tengo todo el presupuesto si el proyecto solamente lo está consumiendo. Es decir, si no tengo un producto que al estarlo usando me ayude a mí a recuperar parte de esa inversión. Por lo tanto, vamos a definir valor. Valor es cuando el código está funcionando. Ya se probó, ya tiene todo lo, lo, lo necesario, ya es útil Está integrado con la línea base, es decir, con todo lo que el producto tenga o no tenga en ese momento, ya lo integramos para unificarlo en una sola este, entidad, en un solo producto. Lo hemos probado exitosamente en todos sus aspectos, tanto los del usuario como los técnicos. Es potencialmente consumible. Esto significa que yo ya lo puedo poner en un ambiente de producción para que algunos usuarios o todos puedan empezar a utilizarlo. Ha sido demostrado en el ambiente de producción. Esto es muy importante, porque muchas veces los sprints cierran con una demo del producto en el ambiente de pruebas. El cliente lo ve, el cliente lo valida, el cliente pide cambios, pero no lo puede usar. porque qué? no está en su ambiente, no se lo hemos entregado, todavía no recibe ese valor. Por lo tanto, es muy importante que la demostración haya sido en producción, el usuario lo haya validado y está siendo usado. Si tus sprints o tus iteraciones al día de hoy terminan sin que el usuario tenga una solución potencialmente consumible y no lo está usando tu forma de trabajo no está entregando valor. Por lo tanto, cuestionaremos un poquito que sea ágil. Desarrollo ágil, entonces, propone que la construcción de un producto se haga como lo indica esta imagen. Probablemente muchos de ustedes ya conocen esta imagen, donde te dice, el desarrollo de software ágil no es de que vayas haciendo el producto por partes, donde en una iteración, eh, si estamos construyendo un vehículo de transporte, en la primera iteración construimos una llanta, luego tenemos el chasis con dos llantas, luego tenemos parte completa del, casi, casi completa del coche en una tercera iteración, hasta que al final completamos el coche y al fin el usuario puede utilizar algo. Sino que en cada iteración le damos algo al usuario que puede utilizar Quizá no es la solución final, no es la solución que había pensado que podía resolver todos sus problemas, o no es el producto ideal que había imaginado. Sin embargo, desde la primera ocasión, desde la primera vez que le entregamos algo, recibe valor. Lo puede utilizar, quizá con algunas limitaciones, quizás con algunas deficiencias, pero ya lo tiene allí ya le resuelve parte del problema o lo ayuda a estar más cerca de alcanzar sus objetivos. Y probablemente cuando les han mostrado esta imagen y a los que la están viendo por primera vez, este ciclo número uno, donde el usuario todavía no está completamente satisfecho, pero ya tiene algo que puede empezar a, a, empezar a utilizar, es lo que en desarrollo ágil y en muchos Desarrollos se conoce como el MVP. Este término a veces se confunde con el de los deportes, donde el MVP es el que le dan el premio porque pues hizo lo... Eh, llevó al equipo a ganar más juegos o a ganar el, el juego importante porque hizo más puntos, tuvo las mejores jugadas. Es valioso. En desarrollo ágil pueden encontrarlo de dos maneras. MVP, producto mínimo viable o... Como le puse aquí, el producto valioso mínimo, es decir, esta patineta. Si estamos pensando en un medio de transporte y el ideal es desarrollar y diseñar un coche, el mínimo viable es esta patineta. Es decir, el producto que podemos poner en las manos de nuestros usuarios en el menor tiempo posible y que ya está entregando Valor desde ese momento. Resuelve una problemática o te da funciones que no tenías. Nosotros, como ingenieros, nos encanta pensar en el coche. Íbamos a hacer un coche eléctrico, iba a ser un coche eléctrico turbo, es decir, va a ser deportivo y va a tener el último equipamiento y va a tener muchísimas cosas. Sí, pero ¿cuánto nos va a llevar a hacer eso? Si estimamos y lo hiciésemos como en proyectos donde vemos el trabajo de un, en una sola vista y nos concentramos en que solamente vamos a producir esa solución, puede costar mucho y nos puede llevar mucho tiempo. Si nosotros queremos enfocarnos en un desarrollo que llamamos ágil, lo que buscamos primero es el MVP. ¿Cuál es ese producto con las funciones mínimas o cuál es ese producto... Que una vez entregado, el cliente ya puede usar y le ayuda a alcanzar objetivos. No es entregarle cualquier cosa, recuerden, valioso, que aporte valor. Y ya vimos cuál es la definición de valor. ¿Cuál es ese producto mínimo que podemos desarrollar y poner en producción lo más rápido que se pueda o en el menor tiempo posible? Y aquí es donde tiramos el mito de que en eh, desarrollo ágil no se hace estimación. Porque este producto es como si estuviésemos estimando nuestro primer proyecto. Nuestra primera visión de la solución. Y tenemos que responder esa pregunta. ¿Cuánto, ¿De qué tamaño es? ¿Y cuánto tiempo nos va a llevar conseguirla? ¿Cómo le hacemos para buscar o para plantear el, el MVP. Les propongo estos cuatro pasos que generalmente eh, se desarrollan en algo que se llama una fase de inicio o una fase de incepción, los que han escuchado en proyectos ágiles, y que comienzan planteando objetivos. Antes de plantear una solución técnica, antes de prometer un producto de software maravilloso, que a veces hasta los mismos usuarios llegan y nos dicen, es que quiero una aplicación que se conecte a la red de redes para compartir miles de archivos y hacer bla, bla, bla, bla. Lo primero que debemos de tener claro todos, clientes y equipo de desarrollo, es ¿y qué quieres lograr? No nada más con el software, sino tú como negocio, ¿cuál es tu objetivo? Tú como usuario, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es ese estado deseado en el que te ves con eso unas pocas semanas se sugieren entre 4 y 5 definimos algo que se llama la visión inicial de la solución veo una solución que me va a permitir lograr esto mi estado actual es así no puedo hacer esto mi, mi estado deseado es cuando puedo lograr esto una vez entendido eso, una vez que nos queda bien claro cuál es el objetivo de este, este usuario o cuál es el objetivo de este cliente como negocio, como usuario, no del, no del software en sí, establezco o empiezo a pensar como equipo. Y bien, ¿cuál es lo mínimo necesario con lo que podríamos lograr ese objetivo? Hace poco discutía con unos compañeros... Que el proceso de requerimientos es el arte de quitar cosas en vez de agregarlas. ¿A qué me refiero? Los usuarios son expertos en pedir. Pero los ingenieros debemos de ser expertos en saber lo que sí es necesario y proteger al usuario de lo que no. Es decir, el usuario puede pedir y pedir y pedir y pedir y pedir. Y, pedir, y sobre todo cuando cree que ponerlo es bien fácil. A lo mejor algunos de ustedes se han enfrentado a la situación de que les dicen, es que yo creo que tu trabajo es bien fácil. Ahí estás nada más sentado frente a la computadora apretando teclas. O los que ya están en proyectos que les digan, eh, agrégale este cambio, ¿cuánto se puede tardar? Está bien fácil, es nada más agregarle tal cosa. Entonces, nuestra labor es poder identificar eso y sentarnos a pensar, ¿cuál es el mínimo? ¿Cuál es esa patineta? ¿Cuál es esa bicicleta? ¿Cuál es esa motocicleta mínima que nos ayuda a conseguir el objetivo? Con el símil es, si el usuario quiere transportarse de un lado a otro, ¿cuál es la forma mínima en que lo puede hacer y yo se lo puedo entregar en el menor tiempo posible? Con eso definimos algo que llamamos el alcance inicial. Nuestro producto en un inicio tendrá estas funciones como mínimo. Y con esas funciones estaremos más cerca de que alcances como usuario y como cliente tus objetivos. Planteadas esas dos cosas, ahora sí, una estrategia. Una estrategia de, y bien, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Qué trabajo es necesario hacer para poder poner eso en manos de mi usuario, en manos de mi cliente porque no es nada más crear el, el código, no es nada más crear el producto de software, hay cosas que tienen que ver con infraestructura, hay cosas que tienen que ver con preparación de ambientes, hay cosas que tienen que ver con cómo instalar la aplicación de manera correcta, que sea fácil y que nos permita seguir agregándole, agregándole cosas, ¿Cómo va, qué cosas de capacitación debemos de cubrir, cómo vamos a tener el ambiente de desarrollo eh, eh, listo y andando. Es decir, cómo vamos a montar una forma que nos permita crear ese producto con las funciones mínimas y cuánto, o, eh, cuánto nos va a costar construirlo. Hacemos una estrategia técnica, la estimamos, ahora sí, para decir, ok, de qué tamaño es esto que vamos a hacer y cuánto tiempo nos va a tomar hacerlo. Antes de que nos embarquemos en eh, dogmas de que esto tiene que ser iterativo y no, este, no vamos a dar una estimación por adelantado y no, no vamos a hacer un montón de cosas o las vamos a rechazar y de que siempre vamos a estar abiertos al cambio, lo primero que debemos de buscar cuando hablamos de desarrollo ágil es un producto usable que el usuario tiene. Una vez que tenemos eso, nos podemos embarcar en un flujo ágil sin deadlines. Ahora sí, el producto va a estar cuando vaya, eh, vaya a estar. Le vamos a cambiar todo lo que le quieras cambiar. No hay un deadline, no hay una fecha fin del proyecto. Pero si no hemos logrado eso, no lo iniciemos así. Antes de eso, hay que encontrar el MVP. Y para eso, tienes que saber estimar. sí hacemos estimaciones de productos, hacemos estimaciones de cosas en el desarrollo ágil y ese MVP debe de tener una claridad que nos permita establecer cuánto tiempo nos llevaría llegar a la primera versión, a la primera versión que ya puedes tener en tus manos y que puedas empezar a utilizar. Si nos vamos directamente al pues ahí iniciamos y a ver cuándo sale algo tenemos, le agregamos mucha ansiedad al, al usuario y empezamos el proyecto con mucha fricción, mucha incertidumbre y muchas cosas que al usuario le van a, ca a causar así como que no sé si me convences, mejor este, dame una fecha y luego platicamos si le damos una fecha con estas características es más fácil esa conversación y en este punto nada más les estoy hablando de la estimación del, del MVP la estimación en el desarrollo ágil es una tarea de todos los días. Es decir, aun cuando tenemos el, el MPP en trabajo ágil, no dejamos de estimar. Todos los días o, to o en cada momento, en algún punto del trabajo, se tiene que hacer una estimación. Iniciando un sprint o iniciando el proyecto, ¿podremos hacerlo todo de una sola vez? Cuando estamos avanzando sobre el trabajo, si ya estamos en un trabajo iterativo, tenemos el, un backlog o un conjunto de requerimientos priorizados y de esas prioridades, ¿cuántas podemos hacer en un time box? Recuerden que un time box es una, un periodo de tiempo fijo, dos semanas, tres semanas, un mes. ¿Cuántas de esas cosas podemos completar realmente en ese, en ese tiempo? Para ello necesitas estimar, no es nada más de agarrar el trabajo y decir, ah sí, todo este yo creo que sí, sino de que hay una lógica, un razonamiento detrás de eso. Estimamos que el este tamaño lo podemos consumir en este time box, en esta unidad de tiempo. Y también para plantear, cuando los sprints no están entregando lo que prometen o lo que el equipo había planificado al inicio, ¿qué es lo que está ocurriendo? Si realmente estamos tratando de abarcar más de lo, de lo que podemos o estamos visualizando de una manera distinta el tamaño del trabajo por lo tanto esto es algo que hacemos frecuentemente y a veces se hace diario los que han tenido el trabajo de Product Owner sabrán que cada vez que escriben una historia de usuario que a veces diariamente las están escribiendo, tienen que estimar, tienen que saber si esa historia de usuario va a tener una mayor o menor prioridad basándose en el impacto que tendrá en el resto del backlog y en el producto que ya se desarrolló cada vez que empezamos un sprint, hay que estimar cuáles son las historias de usuario que podemos agregar a este sprint y cuáles no. Si hay un cambio que, puede, que entra al siguiente sprint, cómo le impacta al resto del producto, cómo le impacta al resto del backlog. Y si nos lo hacen a la mitad del sprint, estimamos si lo podemos entregar dentro del mismo calendario o tenemos que sacar alguno de los requerimientos que ya se estaban haciendo. También tenemos que calcular algo que se llama la velocidad y la efectividad y la velocidad y la efectividad necesitan dos cosas, el tamaño y el esfuerzo. No podemos decir nada más este equipo es efectivo 40 horas, pues sí, pero qué puede producir en 40 horas, ah pues puede producir eh, tantos User Story Points o se puede comer este, 18 pizzas al día. Es decir, necesitamos las dos cosas y para ello debemos eh, continuar estimando. En resumen, sobre estos aspectos, el primero es el trabajo ágil sí si hace estimaciones, de acuerdo, no de trabajo, no de proyecto completo. No ofrecemos una estimación completa del producto upfront, como nos, nos lo piden en varias ocasiones, pero sí de un producto mínimo Viable, Algo con lo que se puede comenzar a trabajar para a partir de allí generar más valor. Segundo, la estimación que hacemos nos lleva a obtener el calendario para ese producto, para ese elemento que nos va a empezar a generar valor. No el proyecto completo, sino la, esa primera versión que podemos darle en el tiempo más corto posible a nuestro usuario. Número 3. este es un proceso que no se detiene. Muchas veces en proyectos de calendario y de contrato fijo, hacemos la estimación una vez, la refinamos una segunda vez y después ya nada más nos dedicamos a eh, monitorearla y no la volvemos a hacer. En trabajo o en desarrollo ágil es algo que ocurre con muchísima frecuencia. Es algo que no se va a detener. Lo hacemos cada sprint, lo hacemos diario, lo hacemos al inicio de cada proyecto, lo hacemos, lo hacemos y lo hacemos. Por lo tanto, si vas a estar trabajando en desarrollo ágil, tu ingeniero, líder de proyecto, project manager, cualquier rol que estés desempeñando en un equipo u organización que dice estar haciendo trabajo ágil, hay que desarrollar buenas habilidades de estimación. No es nada más de... Me arremango... Valor, heroísmo, vamos a sacar este proyecto, sino de que con un proceso de razonamiento, es decir, ok, ¿cómo le vamos a hacer con esto? ¿Qué tamaño tiene? ¿Cuánto nos va a llevar o cuándo podemos lograrlo? O al revés, tenemos este tiempo para trabajar, ¿qué podemos hacer en ese trabajo, en ese, en ese periodo de tiempo? Y que entregue valor, no es nada más entregar cualquier cosa, no es entregar por entregar tiene que ser algo que nos aporta valor aquí abro el, la ventana para escuchar sus preguntas hola Edgar hola Luis aquí Luis Muren ya sí, me bien. voy a volver un fan de tus de tus masterclass ah eso me da mucho gusto eh, pues bueno eh, aquí una una un, un breve eh, compartir una experiencia y, y luego la pregunta. Este, yo me he enfrentado muchas veces a, a proyectos que está el Product Owner, que son como 10 personas y uh -huh. no pueden ellos tomar decisiones. Entonces, el equipo se empieza a empantanar porque... Eh, pues como que se lo dejan todo el equipo es como no así de aquí está el proveedor aquí están los expertos y ustedes <risas> díganme cuándo queda entonces uh -huh. todas las cosas que están mal y no se deben de hacer pues me ha tocado muchas veces que una tras otra ocurren entonces uh -huh. este eh, y de hecho en una masterclass anterior de, eh, te preguntaba también cómo cómo educamos al usuario y yo creo que eso es lo más lo más complicado sí. en esta sesión este pues el Product Owner o las personas que están apoyando al Product Owner, pues tienen que apoyar, ¿no? Uh -huh. En este sentido, este, digamos, sería como, eh, como los convenzo de que esto no es que te lo entrego más rápido, uh -huh. sino de que estoy buscando cómo te entrego piezas que funcionen al ritmo que tú necesitas. Me ha tocado inclusive proyectos que están gigantes, <coughs> Pero ellos quieren la cereza del pastel y esa se pone al final, ¿no? Ya con el merengue, entonces no quieren como que algo incremental, o sea, siempre te dicen, es que lo quiero todo. Uh -huh. Entonces, ahí, I ahí want como... it all and I want it, and I want it now. <risa> este, como la canción de, de, de Queen. Sí, eh, voy a mostrar otra vez la, la diapositiva del, del coche. Es muy difícil que un usuario visualice una, una solución diferente a la, que se, a, la, a la que se le ocurrió que podía ser en un, momento, en un momento dado. Sobre todo si hacemos las preguntas incorrectas como equipo de, de desarrollo. Si llegamos y le preguntamos, oye, ¿qué quieres tú para transportarte? Pues la gente te va a decir, quiero un coche. Eh... Por eso planteaba del, en, este, en, este, en esta estrategia para buscar el MVP que comiences con el objetivo. O sea, muchos usuarios sí te dicen: es que necesitamos actualizar nuestro sistema de, de clientes o necesitamos actualizar X, X o Y, pensando ya en el producto de software. Y ve, en lo que se están enfocando es en lo que quieren del producto o lo que quieren en el producto. Quiero que sea azul, quiero que, que se instale en Android, quiero que en esto y en esto. Pero casi nunca resuelven la primera pregunta. Oye, ¿y para qué lo quieres? Empezando allí, ya podemos este, nosotros tomar el control del proyecto. ¿Para qué quieres esto? ¿Por qué es importante que lo hagamos? A veces sí te van a voltear a ver como que, ¿por qué me haces esa pregunta? O sea, yo te traje aquí porque naturalmente esto es importante. Pero si a quien le haces la pregunta no te dice con un objetivo claro, concreto, que tú puedas medir, necesitas encontrar a quien preguntarle e y, que y que sí te dé esa respuesta. Es decir, te está hablando la persona que no tiene el entendimiento de hacia dónde debe de ir el proyecto o por qué es relevante hacer ese proyecto y una vez que sí está planteado eso ahora sí nosotros como equipo eh, decidir ok cómo lograríamos que ese objetivo se obtenga cuál sería el producto si nos vamos por el proyecto completo cuál sería el producto que nos lleve hacia allá o cuál sería lo mínimo que podemos hacer para, para eso aquí en este en esta parte de las pocas semanas que yo les decía son como cuatro o cinco tenemos una, eh, un acercamiento con los stakeholders y no hablamos de software, hablamos del negocio, hablamos de problemas, hablamos de, oye, ¿qué te duele? ¿Qué te duele más? ¿Por qué te duele? ¿Qué, ¿Cómo te ves? ¿Cuál sería ese escenario ideal? ¿Cuál es esa visión eh, a, a largo plazo que, que, o, a, o a mediano plazo que tú tienes de este negocio? Y una vez eh, entendido eso, decimos, ok, debemos de solucionar esto y de esta manera. Si nos enfocamos nada más en el producto y, no, y vamos con los usuarios a preguntar eso, ¿qué quieres o eh, cuál producto quieres? Si sí empiezan esos dimes y diretes como el que, como el que acabas de, de mencionar, de que es que lo queremos todo y pues lo queremos para antier, Sí, pero me contrataste pasado mañana. Sí, pero yo lo quiero yo lo quiero para antier. Entonces, yo recomendaría eh, eso. Si hay Product Owner, su primera chamba es eh, detectar a los stakeholders de negocio, a los que toman decisiones de negocio, a los que pueden establecer un objetivo de negocio, no un objetivo de software, un objetivo de negocio. Y luego, alineados a esos objetivos de negocio, ¿quiénes son los más indicados para decirnos, cuáles son las actividades que sí nos llevan para allá y cuáles actividades no. Porque si de entrada no tienes esa, esa claridad o no tienes esas personas, pues el proyecto se va a empantanar y nos va a llevar a situaciones más de roce que de producción de, de, de sistemas. Eh, dice Laura acá en el chat, eh, ¿la cotización, el costo del proyecto al cliente se da sobre el MVP o sobre el auto completo? Bueno, si puedes cotizar el auto completo al inicio del, del proyecto con la mínima información que te da, sugiero que des las dos, es decir, hacer el auto, el Tesla modelo, no me acuerdo con qué letras van, te tomaría dos años y te costaría esto. Puedes asustar al cliente y decir, ¡ay, es mucho y está muy caro! Sí, por eso proponemos que comencemos de esta manera. Es decir, que en tres, cuatro meses, tú tengas esto. Si no puedes estimar el auto completo porque la cantidad de información es mínima y principalmente es muy difícil acceder a hacer un buen trabajo de levantamiento o de entendimiento de lo que está marcado aquí en, el, en, el, en la diapositiva del objetivo, eh, hay que arriesgarse nada más con el MVP. Porque decir cuánto costaría el auto con ese nivel de incertidumbre, entonces nos llevaría a tener un error de estimación grandísimo, que al final nos acaba costando a nosotros como, como, este, como equipo. Y eh, sí podemos arriesgarnos, pero yo sugeriría que no. Dice María que si podría compartir alguna técnica para encontrar el objetivo del cliente de manera eficiente. Bueno, hace ratito le mencionaba a Luis una cosa que no hay que hacer. Eh, no le preguntes al cliente qué quiere, porque el cliente cree saberlo y a veces cree saber más que tú. O sea, yo sé lo que quiero porque yo soy el, yo soy el cliente. Sí, pero por eso me estás contratando a mí para hacer el software. Lo primero que tenemos que dejar claro es, bueno, eh, uno, quién es el dueño del problema. El dueño del problema no son los usuarios directos del, del software, ellos son los que tienen o los que nos van a ayudar a alcanzar los objetivos. Eh, los dueños del problema son los que plantean, hoy estamos así y queremos estar así, hoy le vendo a 100 personas y, le, y mañana le quiero vender a 300 personas y son los que te pueden describir, oye y por qué hoy no le has podido vender a las 300 personas eh, que, que estás planteando? Ah, pues es que como solo estoy en un ambiente local, mis vendedores solamente están en esta región y cuando lo hemos intentado, es mandar a, la, a las personas a, a tener una mayor cobertura geográfica, el costo se eleva, este, la seguridad de, la, de las personas no es la ideal y tenemos esto, esto y esto. Quien te pueda plantear esa, esas situaciones te ayuda a entender... La necesidad de negocio, la importancia del, este, del, del proyecto y del producto que se, va, que se va a hacer. Se puede hacer si estamos planteando productos para el, el público en general, eh, haciendo análisis documental por ejemplo, metiendo, metiéndonos a bases de datos de economía, del Inegi, a, incluso en las mismas redes sociales, uno navega y dice, no sabía que la gente tenía estos problemas o no sabía que estaba pasando esto. Si es en un proyecto con un cliente en específico, podemos hacer una serie de, de entrevistas, podemos hacer una serie de talleres donde recolectemos esa, esa información. No hay una sola forma, como decía el buen Fred Brooks, no hay bala de plata, no hay una sola cosa que lo resuelva todo, pero sí yo, yo sugeriría, enfoquémonos primero en esas personas que nos pueden decir el, cómo es el problema al que nos estamos enfrentando desde el punto de vista del negocio y a partir de allí, ahora sí, eh, empezar a plantear cómo lo resolvemos con software. Yo creo que te lo voy a comentar. Bueno, te lo voy a preguntar mejor por micrófono. Eh, digamos. Adelante. Digamos de que tienes un proyecto nuevo uh -huh. eh, y la parte de estimación pues se puede hacer un poquito complicado, ¿no? O sea, sí. de, de que te enfrentas a un, a un proyecto, ¿no? ¿Qué haces en esos casos cuando no tienes tanta experiencia en un determinado proyecto? Eh, la, la estimación siempre es un, pro, un proceso Es un proceso que siempre va a tener incertidumbre eh, nunca vas a tener la información completa y tenía un profesor que me decía tú sabes cuál es el momento el mejor momento para estimar el proyecto y la respuesta era cuando ya lo acabaste naturalmente no tenemos todo ese, ese tiempo y no podemos hacerlo hacerlo así si es la primera vez que, que, que estimas primero necesitas entender bien qué es lo que haces tú, o sea, si tú haces un cierto desarrollo, necesitas primero entender bien qué, eh, qué trabajo haces, si tú desarrollas software, sabes que vas a pasar por una serie de fases, vas a producir una cierta, cier ciertos entregables, y vas a colaborar con, con ciertas personas primero entiende bien tu forma de trabajo y con ese entendimiento dices ok si yo voy a producir estos productos qué necesitaría saber de esos productos para entender su complejidad o su tamaño eh, digamos que si yo voy a hacer programas qué necesito saber de, de, de los programas para entender su complejidad Ah, pues este, si van a ser de, si van a consumir datos de una, fu de una fuente, si van a tener una interfase gráfica, si van a ser A, B o C. Eso me ayuda a mí a entender el, el, las características o el, la naturaleza de los productos que construyo. Entonces, con base en eso, yo puedo obtener cierta información que diga, ok. Es la primera vez que he hecho esto, pero como ya estoy prometiendo trabajo, me baso en algo que he hecho antes. Y yo he hecho programas con estas características en tanto tiempo. Y ya tienes una, un, una base. Con lo demás, eh, recolectas la, la información que te ayuda a ti nuevamente a visualizar. A ver, si voy a conectar tres bases de datos con una interfaz gráfica y con un servidor, ¿cuánto, eh, ¿qué tan complejo es eso con base en lo que, en lo que he hecho?, ¿Y cuánto tiempo estimaría que me llevará a hacerlo? Si no, si no puedes hacer eso, usa benchmarks o pregúntale a alguien con, con, con experiencia, alguien que te pueda decir, mira, yo lo hubiese hecho de esta manera o yo consideraría estas, eh, es, estas cosas. Y así puedes empezar a, a acumular o a recuperar cierta información que te ayude con la estimación. Eh, quiero darles las gracias por haber asistido al el día de hoy y quiero compartirles eh, cómo podemos seguir en, en contacto. Si hoy no tuvieron una pregunta, se les ocurre algo después, me quieren proponer un tema para, para discutirlo o para presentarlo, les dejo mis medios de contacto. Si son asiduos a Facebook, búsquenme como, búsquenme como Software Engineering Coach y ahí podemos establecer un medio de contacto. Si andan por Twitter, eh, me encuentran como Edgar Team Coach. También pueden ver algunas cosas que hago en Instagram. No soy muy activo por allí, pero a veces pongo este, cosas, frases y otro contenido que les pueda ayudar. Me pueden escribir en coach.edgarfernandez.com. Pueden visitar mi sitio web, edgarfernandez.com. Allí también van a encontrar varias maneras de ponerse en contacto conmigo o también pueden agendar una charla personalizada de 45 minutos donde podemos hablar de lo que ustedes quieran. El sitio de nuestra consultora, aprendiz.net, mi compañero Eduardo que está aquí presente y yo, estamos uh, trabajando allí y allí les presentamos nuestro trabajo. Y también si, les, si quieren entrenarse en estas habilidades y técnicas de estimación, tengo un curso en Udemy, próximamente encontrarán otros por allí, eh, buscándome como user diagonal Edgar Fernández, con doble N y sin la A, porque no aceptó el acento. Nuevamente les quiero dar las gracias por haber estado y acompañado esta sesión. Espero que se lleven algo de valor, que lo que hayan encontrado aquí haya sido valioso y espero poder verlos en un futuro cercano.